1973 fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Murió Pablo Picasso. Elvis Presley hizo el primer concierto retransmitido por todo el mundo. Se urbanizó el acceso a Ciudad Real de la carretera de Carrión y, lamentablemente, no fue bisiesto. Ese año, Mike Oldfield lanzó su primera gran obra, la más conocida, Tubular Bells. Dios Dios Dios, ¡Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No puede ser! ¡No puedes ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Vaya Dancing! Sí. Dancing in, in the, the street, pero no estamos en la street. Sí. Estamos en Spooknik Radio una semana más. Una semana más, estamos aquí. Por si no. alguien tiene dudas, esto es Palma, ¿eh? Mallorca no es uh -huh. Rusia. ¿Vale? Uh -huh. uh, y eso tampoco y... era tu volar verde. <risa> <No. risa> Podríamos continuar con la ilusión, pero somos un poquito sinceros. ¿no? Creo que tenemos que estar orgullosos porque estamos haciendo un buen programa ¿Sí? porque sobre, las sobre... personas que vinieron de público la semana pasada han vuelto. Vuelto. han vuelto. ¡Madre mía! Sara Delgado y Belén Esteban <risa> han vuelto una semana, más. una semana más. Sí, sabemos que es una semana diferente porque se han cambiado sí. de sitio. <risa> sí. Has bueno, ¿Has cambiado de ropa, Xavi, por lo que veo? Efectivamente. Sí. Es, que, es que acaso tú, ¿no? Yo no, yo siempre Oye, llevo el y, mismo y no outfit. lleva las gomas, ¿eh? Uh -huh. no, no me fijé la semana pasada si las llevaba. No, me... no las llevaba. No. no, no. Las gomas están <risas> en algún lado del estudio ¿Sí? y podemos detar a nuestros queridos, ¿no? y oyentes A sí. ver si las consiguen encontrar Ajá. a través de la webcam, a través de YouTube. Oh, porque, ¿Sí? claro, nos pueden seguir a través de arroba, eh, música, no... ¡Bravo! O Muy arroba bien. de Sputnik Portal ¡Bien! y todas estas cosas, pero bueno, es que no, no sé, no sé presentar. Música, no, no, Musi música, no no. Era, no, no, no. No, no, no, no, no. Es que está pillado música, no. <risa> vale, pues eso, pues música, no, no. Y quise escribirle y llamar a ese señor de música, no. ¿Música, no? Y, y te dijo, no. No, <risa> vale, directamente me dijo, no. Muy bien. Entonces, una semana más, tengo a mi derecha Germán Conde. Eh, ¿Qué tal? A nuestro querido Marito, a los mandos de todo este engramaje. Sí, claro que sí. Y a Xavi claro que, ¿sí? claro que sí, pero me imagino. ¿Qué? Como decir algo muy de ánimo. Claro que sí. Decírmelo a mí mismo ha sido un poco ah, no, extraño. Claro. Pero bueno, si, si no te quieres tú, yo me, yo me va a querer? ¿Quién te querrá? Dejamos eso ahí. Eso que me, lo, que me lo diga yo a mí mismo, de acuerdo, pero que me lo diga otra persona no sé cómo me siento al respecto. Eh, bueno, chicos. Me encanta que me hagas la pregunta de qué, sí. qué es música, ¿no? <risa> te lo voy a decir. Venga. Música no es como cuando tú le dices a tu pareja, tenemos que hablar. Uh -huh. y, y habláis. Y habláis. <risa> eh, eh, eh, o sea, tu pareja espera. Uy, Aquí va a haber algo, pero no, hablas. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Cómo está todo? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela qué tal? ¿Bien? bien. ¿En el trabajo? ¿En el trabajo todo mm. correcto? Todo correcto. ¿Sigues cansado? ¿Sigues cansado? Sí. ¿Y así? Ah, Tenemos que comer más pescado. ¿Tenemos que... Y hablas. Y sí, sí, ¿sí? hablas. Sí, me parece fantástico. Eso es, eso es musicano. Una gran definición. Bien, bien. Bueno, interesante. Uh -huh. Eh... Podemos hablar de cositas interesantes sobre Tubular Bells. Como Tubular Bells. Sí, a mí me, a ver. Sí. A mí me gusta que Creo Tubular que hay Bells Creo cosas que se puede sacar chicha, uh -huh. chicha gorda además. Uh -huh. Como por ejemplo, fue la música del exorcista. Sí, ¿tú lo sabías, Germán. Yo eso lo sabía. Sí. Sí, qué inteligente. Oh, no solo, no, voy a añadir, no solo fue la música del exorcista, sino que en 2017 Informe Semanal habló de Puigdemont Demont. Con la música del Exorcista. Eso, eso es un dato interesante. Eso es un Yo, a, mí me, a mí me gusta que eh, tiene una canción que es Part One de 25 minutos <risa> y luego Part Two que ¿Eh? es de 23 minutos. Sí. sí sí sí sí sí. Porque segunda parte nunca fueron buenas, por eso le hizo durar un poquito menos. Claro, lógicamente. Cierto. Sí cierto. sí. Además eh, recordemos todos que fue el disco que eché a dar la, la discográfica Virgin Records. Sí. Propiedad del multimillonario Richard Branson, que ahora está haciendo un hotel de lujo en Baños Rufar. ahora mismo. ¿Ahora, hasta, ¿Ahora mismo? Hasta está Richard Branson picando piedra, ¿También? poniendo una piedra sobre otra, porque es un hombre hecho a sí mismo y va a hacer hotel hecho a sí mismo ah, también. <risa> Claro claro. claro, claro, te hace sí, gracia. Sí, te sí, ha hecho sí. gracia, ¿no? Sí. sí. Es que <risa> que Richard, Richard Branson es un señor... A ver, no sí. os metáis no. con Richard Branson. A Richard Branson. ¿vale? que yo le conozco. Uh -huh. ¿Sí? ¿Eh? Claro, ¿qué tal? A ver. ¿Es moreno? Él iba en sus aviones uh -huh. de, de Virgin. De yo de me Virgin. monté en un Virgin. ¿Ves? Sí. ¿Y qué tal sí. la experiencia? Muy guay, tenía videojuegos. Muy el... oh, o sea, es ¿eh? que de yo me lo pasé muy bien. Richard, Richard es moreno. Un vuelo de Londres a a Nueva York sí. me, me tiré ahí. ¿Pero, pero videojuegos no. de los nuevos o de los antiguos? Antiguos. Antiguos. Con mando todo muy raro. Rodolfo Mario Kart. De, no, ni eso. De, de, ni eso. Un Tetris. Un Tetris. <risa> Tetris. <Vale. Todos> malos. <risa> Richard Branson, por favor. A ver. <risa> eres multimillonario, tienes un hotel en baño al déjate un poquito más de dinero en los videojuegos de los aviones. <risa> bueno, a ver, no nos pongamos así tampoco. Pero a ver, yo os voy a hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es vuestro instrumento musical con el que no se puede ligar favorito? Es cierto que las campanas la, la ¿La no estaba la como mal armada, sí, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta al leer. ¿Cuál es la vuestro sí. ligar o sea, pues, de instrumento que no? A ver, yo entiendo por, por este guión que, o sea, tu instrumento. Favorito. favorito para no ligar nada uh -huh. vale. Ese, es eso sí. no creo Mi, que sí. el instrumento ah, favorito nuestro, para nuestro no equipo de guionistas opina que sí era eso <risa> porque es cierto que es complicado ligar tocando las campanas tubulares claro ¿Vale? porque con, un, con una guitarra puedes marcarte ah, un liga. solo con un bajo difícilmente pero pues pero ¿sabes? se puede también Con una batería creo que se liga sí Sí sí, batería, sí sí sí sí batería, totalmente sí. pero las campanas tinton tinton tinton tinton creo que la voz que estoy haciendo ya es suficiente, es suficiente para, para que no para... ligue en unos cuantos años sí exacto y creo que creo que es verdad es difícil ligar con pues, campanas sí. posiblemente sí. La, la mejor imitación de campanas que hayáis visto nunca también os lo digo esto. eh también pero si tuviera que elegir un, un instrumento con el cual no se puede ligar, ¿Sí? la flauta de émbolo. Sin ningún tipo Toma, de duda. Sí. La que te daban con unos mm, sí, con los, los caramelos. Pops. Efectivamente. Eso, eso invita a hacer bromas sobre erecciones y, y, y a no ligar por ello. Es uh -huh. un hecho. No sé, Germán, cuál, es tu, cuál sería tu...? Yo creo que mi instrumento para no ligar. Uh -huh. Pues, sería... Estoy, eh, estoy viendo el reloj de arena dar vueltas en su sí, cabeza. Estoy pensando <risa> loco, No, yo creo que... Te pasó uno, Germán. ¿Quieres que te pase estaba, uno? Me estaba viniendo a la cabeza, el primero que me ha venido, una ocarina. ¿Una ocarina? Sí. Oh, pero eso... Pero eso es, ¿No se liga con eso, crees? Yo creo que no. O sea, que... que, que, que primero, es muy difícil. Uh -huh. Ese instrumento te, tiene pinta de difícil. Uh -huh. Y de que vas a pasar horas en tu casa practicando, y cuando ya salgas, uh -huh. la humanidad se habrá extinguido. <risa> ya Eso, no habrá es nada. Un buen, es Cuando un buen consigas para no ligar. La, eucari la eucarina ¿Sí? para ligar, no habrá, para ya ser, no habrá nadie para ser ligado. Claro. Otra vez, otra vez me derrota. Ciertamente. Pero. Esa <risa> es <a> mi. <mí. risa> O Esa es mi reflexión de mierda. Sí, de hoy. Genial. Bueno, pues entonces chicos, después de estas reflexiones de mierda, eh, creo que ha quedado bastante claro que es un disco dedicado a las campanas. Y yo os voy a proponer algo. ¿Qué? Vamos a hablar de campanas. <risa> No, no, no, esta, esta no toca todavía, esta va de esta en mi sección. Pero. Puedes poner una canción. Vale, vale, no, perdón, es verdad que me toca. Te, a mí. Po te pongo ah, una canción. tan, tan, tan, tan. Sí, Ahora es este, este momento incómodo, Está fantástico. Y es ahora el momento en que no encuentro mi propio <risa> otra vez. Querido Xavi, ¿qué sucede? Tengo Cuéntamelo. Dos, tengo dos guiones de la semana anterior, a ver si Marito me puede ser el suyo, por favor. Vale. Ah, ya lo he encontrado, <risa> Pero qué… muy bien, fantástico. Muy bien, hablemos de campanas. Marito, campana. analizar campanas, ¿vale? He traído uh. campanas para. ¿Es un analizar… Concurso? ¿Es un concurso? No, no es un concurso, oh, pero, pero. podemos decir qué campana nos gusta más, ¿vale? Vale, ah, vamos a hablar. Vale. La, la campana de La Paz, ¿vale? En Ojai está la campana más grande según ellos, ¿vale? Que es una fuente un poco parcial, quizá, ¿vale? La hacen sonar por dos soldados caídos sin cargo para las familias, y eso está bien. Me gustaría que oyerais cómo suena y que me dijerais si se corresponde con el sonido que creéis que haría una acampada llamada De la Paz. Y ahora viene el audio 1. de esta cosa… ¿Algún momento de este audio se ha inspirado paz? Esa eh, es mi pregunta. No. No. No, creo que no. A ver. Eh, esto es la, la campana de la paz. <ríe> Porque están todos muertos. <ríe> ¿No? no y la, están, la siguen sonando, o sea, están y ahí. La, como, sí, sí, sí. Ey, escuchadnos. Sí sí, sí, sí, hay como familias que pueden ir ahí y decir, oye, nuestro, nuestro pariente se murió en la guerra, defendiendo a la nación, porque tal... Y Pero sale. hay gente previa como discutiendo al principio de sonar la campana. Sí. ¿Tú te has dado cuenta? ¿verdad? Y una moto muy mala. Sí. Como... sí, sí. Sí. Hay, hay gente diciendo, hostia puta, no me esperaba esto. Y mira, mira el audio a de la moto. Sí. Pensaba que era esto. Yo también. Oh, my God. Oh, my God. Hay un tipo, ah, yo sí, me imagino un sí, sí, tío sí. haciendo trompos. Sí, sí. No, no, este es el mecanismo de la campana sí, de la para que, la que empiece a sonar. ¿Qué? El mecanismo del infierno. Sí, sí, sí. Va. De hecho, me gust mira, ya que hablamos de, de mecanismo, me gustaría que escuchara... Espera, porque las campanas en principio como muy bien, suenan tal, las ollas de fondo, dice, dices, vale, se ha muerto alguien del pueblo y demás. Si podemos escuchar, por favor, el audio 6, vamos a escuchar el lado oscuro de las campanas, que si esto ha sido es? espeluznante... ¿Hay lado oscuro? Esto va a ser todavía más. El audio es es la maquinaria de las campanas en, en directo. Se oye la campana de fondo. ¿Sí? Pero tenemos en cuenta que para que suenen las campanas, tiene que sonar este ruido infernal del demonio. Hoy me encanta la sección de Xavi, como es, es como muy de aprender. No Yo me esperaba un concurso. ¿Sí? De, voy a adivinar pues no. que suena venga. una campana y adivino sí. qué campana. Si que, no. Venga, si queréis, os ponemos unos cuantos audios de campanas y a ver si me adivináis de dónde son. Fue. Vale, Vamos a escuchar el audio, por ejemplo. Audio 3, ¿vamos? ¿vale? Vamos a intentar adivinar de dónde es esta campana. Uh, esta es del Vaticano. Es, muy, es religiosa. Sí, porque tiene un toque final, ¿Sí? Y de ahí se te está quedando. Es como que intentas, quieres que ahora va a venir otra, pero no va a venir, no. Viene, no, no, no. O sea, no a ver, he, en Iglesia he una sola campanada no ¿Sí? significa nada. No significa, significa estamos haciendo un vídeo para YouTube. Exacto. <risa> sobre cómo suena Entonces, la campana. Entonces piensa eclesiásticamente, Germán. ¿De dónde diríais? Vale, ya, esta es, esta es de, de, de, de la la, de la como lo de llamar a comer a las monjas no no, no. Eh, cambio esta no es del Vaticano Solo no es religiosa en, vale, dónde es? esta es Esta pero es una de... oportunidad cada uno pero, bueno, entonces ya vale vamos, pues todo. yo digo vale, que vale. esta campana llama a alguien a comer ajá pero de dónde es ¿De dónde? No, no te lo, lo puedo vale. decir que es secreto vale. no yo, yo creo que esta campana <ríe> es de la eh, que joder, cuando dice salimos a bolsa <ríe> de Wall Street, de Wall Street. No, me gusta <risa> mucho <risa> estar dispuesta, pero no he sido tan inteligente como para poner esto. Esta campana es de Navarra, es de Zabal Zabaldica, según he buscado. Vale, vamos a escuchar la campana número 4 Vale a ver si me adivináis dónde estáis. Por el momento, cero de uno. Esto claramente esto es una este catedral. Esto es una boda, un de Esto es una catedral. ¿Dónde? En, en Madrid, muy Madrid. castiza. No, esto es sí. en Notre-Dame. Esto es en Notre-Dame. ¿El, ¿El público quiere opinar? Ah, sí, ver, ¿público? ¿El ¿Público de ¿Público? dónde dice que son estas campanas? Belén Esteban. Es una, una boda. boda, es una ¿Dónde, boda. Está, ¿Dónde es la boda? ¿En? En Madrid, no. Ah, pues ¿dónde sí. es? ¿Dónde es? ¡Lista! <risa> ¿Eh? Sonarían coches. Ah, perdón, es verdad que sonarían coches. Sí, habría gente gritando ¡Libertad! libertad! Pues nada, es un pueblo de mierda perdido de, en, en la sierra de algún vale, lugar. me gustaría hacer el recuento total de personas que están aquí delante de mí que son de Mallorca, que son una, sí. dos, tres, cuatro, cinco. Estas ah. son las campanas de la Catedral de Mallorca. ¡Ajá! Buak, buak, buak, buak. Audio de número de campanas número 5 vamos a escuchar. ¿De dónde creéis que son estas campanas? Aquí hay gente, sí, hay gente de fondo, ¿eh? Hablando. Sí, hay mucha gente. Es como si estuviesen comiendo. Hola. Sí, sí, sí, sí. Estas son. Esta, se ha muerto alguien. Se ha muerto alguien. Estas ¿Dónde se ha muerto la persona? <risa> ¿O dónde la han llevado para que, para que termine el acto funerario? Son muy solemnes. Sí. Pero hay barullito, ¿eh? Hay barullito. Oh, hay tardeito ¿eh? Hay, y oigo kling-kling. <risa> hay vamos <y oigo, risa> de... <risa> Son <risa> las campanadas del tardeo. <risa> ¡Vamos <risa> todos, chicos! La iglesia, ¡Todos a salir! El de ¿verdad? la iglesia de San Magín ¿De la iglesia de San Magín En Santa Catalina. En Santa Catalina. Que, que inician el tardeo. Que inician sí. el tardeo. <risa> es como ¡Vamos, chicos, que hay que hacer cola! <risa> estas, son, estas son las campanas de Notre Dame. Exactamente un día antes de que se quemaran. Que suena oh. un poco como que ya lo sabían. Como que ya... Ahí, ahí había alguien que ya se estaba oliendo como que ahí iba a haber marroneo. Lo iba a ver un poco. Sí. Not eh, Notre Dame, ¿eh? A ver. Sí. Eh. sí. ¿No claro. estáis muy besados en Notre Dame? En yo sí. Sí. Claro, eh, mi cuñado es francés y me dijo. Ah, digo, sí. Claro. Ah, mira. Fantástico. Ah, yo también he estado. ¿Tú has estado, Xavi? Yo he estado en Notre Dame por la parte de fuera. Esa ah. qué vas a decir ¿Qué, por, qué... por la parte de mi primo que también es francés. No no no no. Digo, no. Ah, vale. no, no yo no conozco a gente tan interesante como Germán, vale. Ah, vale. Me gustaría hacer un pequeño homenaje. Ahora hagamos un intervalo a todas las campanas caídas, vale. Las campanas olvidadas que cuando alguien dice la campana no tendrán de conocimiento, como son por ejemplo el Big Bang, como el Big Ben, el me, me cantaba como el Big Bang, no, como, perdón, como perdón, perdón, el inicio perdón, del universo, ¿Eh? como Es que me he leído como yo campanote. el Big Bang como ¡Bum! campanote. Me empieza todo. ¿no? Todo el mundo piensa en el Big Bang, quería decir. ¿Sí? Todo el mundo piensa en Notre Dame, precisamente, la parroquia de su pueblo. Pero nadie tiene en cuenta la campana de Gauss. Oh. Las campanas estatoras Sí. Son campanas olvidadas, ¿vale? vale. Eh, este, vale. Es tu, este es tu programa, este es mi pro... <risa> este, este, Esta es mi sección. Es Vamos a hablar de los locos de campana, ¿vale? Ahí fuera hay una guerra. Y cuando diga ahí fuera me refiero a los Estados Unidos y cuando digo una guerra me refiero a una panda de locos que intentan superarse los unos a los otros en un decor absurdo de hacer sonar una campanilla, ¿vale? Wow. Esto estamos hablando de un concurso promovido por la Salvation Army, esta ONG protestante, ¿vale? Tiene una normativa y, por ejemplo, tienen que estar derechos todo el tiempo, no pueden comer, solo pueden beber productos hidratantes, como agua, zumo, ¿vale? Puede ser un baño 10 minutos cada 4 horas, ¿vale? Y os quiero presentar al ganador, Arda y la persona que consiguió el récord de hacer sonar la campana después de 36 horas sonando una campanita, ¿vale? ¿Cómo suena un ganador así, si escuchamos el audio siguiente 7, ¿vale? 30 horas y 32 minutos. ¿Estás feeling now? Pretty tired. Pretty <risa> uh, tired. We're still going to stick it out, we're still going to make it. ¿Vale? quedó empatado con otros tres. ¿Qué podemos decir de este señor? Un, un ejemplo, seguramente. ¿No? Un ejemplo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué le estoy escuchando de fondo? Sí, estáis la, con las campanitas. Sí, no, no, el no, señor, te que te ente, te que te ente, que te ente, que te Bueno, este señor consiguió 36 horas hacer sonar una campana casi ininterrumpidamente, salvo que podía ir al baño en algún momento. ¿Es un ejemplo para Cuando vosotros? iba al baño también. Yo creo que sí. La... Yo creo que sí. Para... Sí, sí, respondeme por favor. ¿Para vosotros es un ejemplo? Eh, para el público, obviamente no. ¿Sí? Eh, para sé para Yo espero que no, espero que no. Pues, pues es por... un ejemplo de determinación y de, sí. y de esfuerzo. No, Pues no lo es, porque ¿O... fue superado. ¿vale? ¿O, ¿Por quién? Os presento a Jim Brickson que consiguió hacer sonar la campanita durante 80 horas en 2013. Tenemos el momento. Sí, ema... wow. oh, ¡Qué de eh! ¿eh? 80 horas la de acción sonar la campanita, ¿vale? O sea, este era un tío que le ponían pelis por la noche, llevaba... Esto no vale. Pero llevaba tapones canceladores de ruido, ¿vale? O sea, eh, en una entrevista dijo que dormiría los 5 minutitos que le daban entre horas, pero que no quería llegar a la fase REM, ¿vale? Que estaba todo pensado, ¿vale? Y esperaba conseguir 24 mil dólares de recaudación. ¿Vale? Y, y, y los consiguió. Ahora me sí, sí creo que por ahí. Bueno, consiguió llegar a las 80 horas y me ahí sus 80 horas? Te... Sí. ¿Has ganado ese dinero? Sí, sí, sí. sí. Y este bueno. tío era un ejemplo. Un ah. ejemplo que solo fue superado por Marcelino Buzoriano, que llegó a las 105 horas haciendo en la campanita. Vamos a escucharlo un momento, y me voy a comer un momento del tiempo, pero esto no tiene que parar. Por favor, vamos a escuchar. Murdiataman, Man. solo Quiero traer atención al público sobre la Salvation Army y Red Kettle. Campaign. Where we raise money to help the, the general public during Christmas and throughout the year. Because this is the biggest fundraiser of the year for us. Se lo nota ya medio muerto. Sí, sí, sí se lo nota medio muerto. Y este es el último de la lista que os traigo. Gente. Solo que no. No, hay otro más. Porque fue superado. ¿Por quién? Por Jamie Richardson, que llegó a las 150 horas haciendo sonar la puñetera campana. He puesto la campana el alarma pero es una campana del 2016 en Biloxi Mississippi. Escuchamos el momento, por favor. Mittenover Night es muy difícil cuando estaba quiet. Um... Right. There was esta one campana night pesa, pesa to be menos esta campana. Hey, eh? because of the rain, and for 12 hours and two people came up to me. Um, we're going to church Me encanta como narras, cómo era. Siempre tener calma. calma, tiene que tener calma. Sí, yo para estuve ves, dándole la campaneta, pim pam. ¿Y este sí? Este señor. Este no es fue. un ejemplo para todos. Muy bien. Gracias, este Chavis. Estas sí. aquí las campanas. Un, un ejemplo un para todos. querido Germán. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Tú vas a hablar de gente que compite tocando campanas. Yo no voy a hablar de gente que compite Ajá. Eh, trayendo con campanas. Eh, público, por favor. <risa> <¡Vale>, público. <risa> se desbaratan. Se, se desbaratan. Vale. vale. Campanas. Eh, campanas. Eh, Alicia. Sí. Te traigo un invitado. Ay, qué me gusta los invitados. <risa> sí. Falsa. <risa> que no, que es ¿Qué te gustan los invitados. Te encanta la un gente. Invitado hoy hoy pero... paseando por Palma. Ah, sí. conocido a un señor. Es que siempre mío! te encuentras que, a wow. gente. ¿eh? No, que que te, encuentra? por ¿Por no te vienes al programa? Sí. Y se, se ha venido. Es que un fuerte aplauso hoy. ¿Sí? Ah, hoy os traigo a todos a Don Dino. <risa> Don Dino, que tal vez no lo conozcáis ¿Sí? por este nombre. ¿Sí? Pero es eh, Don Dino alias. Dindon. Oh, de la oh, Bella y oh, la Bestia. Wow. Fantástico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bienvenido Dindon. Dindon, Dindon. Ding Don. Ding din -don, din -don. Ah, din -don. Din don, yo soy Dindon. Ay, soy de, ¿os acordáis de la película de la Bella y la Bestia? Sí. Pues yo soy Dindon. Lo que me llamo don, don Dino. Don Dino, pero alias Dindon. Por la fama, supongo. Sí, y Germán me ha. bueno, estábamos en la parada del autobús y me estaba comentando que tenían programa de hablar de campanas y tal. Y yo digo, pues yo he ¿sí sido un reloj. Llamé a mí una maldición. Pues, qué casualidad. Me convirtió en un reloj y digo, ¿por qué no? Que lo vemos ya en su, en su faceta humana. Sí, yo he sido un reloj. Yo, por una maldición de una bruja... No. Yo no te sorprendas porque conoces la historia, maldita sea. <risa> no te hagas la sorpresa, no. Claro, han hecho la película, la han enseñado por todo el mundo, le han pagado sus derechos pagado por, sus por derechos. sacarle a usted en ella, ¿no? Claro, porque yo he sido un reloj. Pero, pero bueno, usted ha ganado mucho dinero, entonces. He ganado dinero, sí. he ganado dinero, pero no solo por eso, porque uh -huh. yo, en el fondo, he sido mayordomo. Yo he trabajado, he trabajado sirviendo. Uh -huh. A mí ya una campana es, me hacía llamar una campana y ven, y yo iba a los sitios claro mi, Siempre mi señor con las que ahora ya está casado con Bella sí o Bella sí. sí. o Bella también es verdad Bella pues eh, no, sí. no no no podéis comentar yo yo estoy aquí el público si sí tiene alguna pregunta de las cosas que <ríe> yo estoy diciendo estaba… ¿Puedo Estaba… Perdón, estaba a, verla, a verlas venir. A verlas venir. Obviamente. Oh, oh, oh. Eh, no, yo tengo una pregunta. Si usted me dispensa, pero primero tengo yo una pregunta. Puedo, podéis preguntar vale. todo lo que queráis, porque yo conozco. Usted, señor Dino, es real. Lo tenemos aquí delante ¿Sí? de nosotros. No hay sí. ningún tipo de duda sobre su corporeidad, ¿vale? No, pero me, lo primero que me pregunto es si el resto de los personajes de la película también son reales. Eh, hay, se ha falseado muchas cosas Se ha falseado muchas cosas Se ha falseado muchas cosas mucha cosa sobre la película de la Bella Bestia. y la Bestia. Eh, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Ajá. Eh, pues la, la rosa no estaba. No estaba una, la una rosa. había una rosa ahí. No, eh. Está, no. Y no, me, no es no que mi tanto. señor... Porque sí que hubo una maldición que nos convirtió uh -huh. a todos en objetos de la uh -huh. casa, uh -huh. cotidianos. Uh -huh. Fue, ¿Eh? fue, claro. ¿Quién no. le hizo tan mal como para que a todos os convirtieran en cosas? O sea, el señor. El señor, el señor, el señor. era una, una ansia y una agonía. Mal. Y una mala persona. Mal. Era muy. Nosotros le decíamos, no haga estas cosas. Mal. haga estas cosas porque un día va a venir. Es usted un poco creídito, uh -huh. un poco subidito con el poder, porque el poder corrompe. Exacto. Uh -huh. Claro, pero, por ejemplo, no se habla de que, por ejemplo, eh, eh, porque el señor tenía un. Una persona que, les, que le ayudaba a, a ir al baño. No se, no se menciona para no nada sé, que se claro, le convirtiera no. en un. ¿En qué, ¿En qué estamos hablando exactamente de que le ayudaba a ir al baño? Pues, pues eh, sí. tocaba la campanilla uh -huh. y pues le ayudaba a hacer sus, uh -huh. sus, sus necesidades. Sus necesidades. Ahí fuera. Porque era, era noble. Sí. Los nobles no se tocan. Uh -huh. Ya hay personas. Que... ¿Esto? Y ahí le convirtió pues, en, un, en un urinario. Ostras, no se habla de, de no se habla de, de, de, los de otros de... objetos. Cierto, uh -huh. cierto chungos. Podría ah, venir sí. algún día el urinario al programa. Eh, el, el, el, el, no, no lo pasó bien. No, no no, está, bien. Sí, que está un poco traumatizado. Por Yo eso. tengo una pregunta. Dígame, Cómo sobrevive usted? Va a cuerda, a pila, mira. La, eh, todo empezó cuando nos transformaron <ríe> en objetos. Hablamos, sí, hablamos de cuando usted era un reloj. Pero bueno, a la destransformación, yo uh -huh. ojo no, no fue una buena destransformación. A mí me han quedado, yo hago, tengo tics, pero no tengo tags, por ejemplo. <risa> <risa> ¿Entiendes lo que...? Ent entiendo, entiendo. Ah, tengo manías, uh -huh. <risa> tengo manías y, y ¿ves eso, y, y bueno, bueno, pues... Eso. Pero últimamente, por ejemplo, como he sido como estuve, fui un reloj, ¿Sí? eh, eché currículums por ahí y ¿Sí? Televisión Española me contrató, me contrató para dar las campanadas de fantástico. fin de año. Oh, no para darlas, sino para asesorarles. Ah, ah. Porque, ¿qué es mejor que una persona que ha sido reloj para, para ah, asesorar sí. sobre las campanadas de fin de año? ¿Cómo? ¿Qué horario? ¿Si hay que poner cuartos o no? ¿Usted uh -huh. eh, ¿sí? qué sí. opina de, de los cuartos? ¿Le gustan? Eh, es, sí, creo que ¿Hay gente son que necesarios. Está en contra de los cuartos? Eh, pues son, son normales, ya <risa> se lo digo yo. Me, me indigna, me indigna, me pone de mala leche uh -huh. la gente que dice, no, es que los cuartos no. De... ¡No! Te ponen en, prea, en, pre, en en alerta, en preaviso, te dan, ojo, cuidado, que van a, que viene lo bueno. Claro, el problema, el problema no es del, del reloj, me... el problema es del presentador. Claro, yo he, en, yo he estado dando las horas en una mansión. Yo decía, hay que comer, hay que despertarse, uh -huh. hay que... Y yo tenía alarma. <risa> uh -huh. Yo avisaba al vale, amo vale, cuando vale, vale, había vale, que vale. hacer estas cosas. O sea, me parece que todo, ah, todo el reloj tiene que tener su campana, su alarma, su ding. Don, su tong, su ting, su ting otra tic, vez, tic, su siguiente ting, su sus ciclos. Tic. Tic, tic. Tic, tic. Sus ciclos Tengo, Soy muy colega de Ramón García, por cierto. Es que... <risa> ¿Cómo no? Hombre, claro, te entrejo claro, a en te, sí, usted... televisión española. Porque usted es de las clásicas, de televisión sí. española. Y... Usted, claro, pero un segundo, vale, porque usted ha asesorado, si no. Sería el que sale también en La Sexta. No, no, ¿usted ¿En qué cadena le gustaría salir? ¿Qué bueno, cadena preferiría mi... haber salido? Yo, si tengo si, canal, cua, arreglo, canal, 4. canal 4. Canal 4. De fib, fib, digamos, fib, canal 4 Televisión. Fitbit, canal es, ahora 4. Es, ahora cambiado, ha cambiado de propietarios. Eh, dar las campanadas en, en, en, en la plaza de, de donde está el olivo de, ese, de, de ese milenario de acuerdo. <ríe> Es figuera. Le gustaría ser un figuera usted. Un figuera, claro, sí. O sea, me gustaría. Yo aquí lanzo mi. mi además, está, además está bien porque, quiero decir, pues, en la puerta del sol saldría en diferentes, en diferentes cadenas a la vez. Claro. Se lo ha planteado sí, esto. esto. No, Quizás no, no, le no. tendrían que pagar un plus. Vaya, pues no me lo ha planteado nunca. Pues A lo mejor no, pues, tendría lo que pagar sí, un eh? plus, sí, sí. Y eso. Pues, y eso es básicamente de todo. En lo que estoy ahora no, metido. <risa> <risa> en asesorado que para y, poco trabajo. Y la, y la ¿eh? gente impuntual. Bueno, esa gente me, me cae de mal. Mal. <risa> claro, uno cuando se un reloj es mm. puntual por por, por, por, por, por, por por propio ser. Uh -huh. Ya. Yeah. Uno es puntual. Y, por me, ejemplo, imagínate que usted es un reloj y llega tarde a los sitios. Me cago en la puta. Y si <risa> llega antes. Hay gente que, que lo adelanta. Para ser previsor, también. Uh, otros gilipollas. Yeah. Ya me estoy poniendo faltoso y sí. todo, ¿eh? Sí sí, Perdón. sí, sí, sí. Está siendo fatal. Que ahora con los teléfonos la gente no lo hace, pero la gente que tiene reloj en la cocina ¿Eh? lo adelanta. Subnormales, da. idiotas. Cierto. Y... Asquerosos. El reloj biológico, ¿usted qué opina? ¿Es, es cierto eso? Sí, porque ¿Sí? yo he sido biológicamente un reloj, así que. No, no, feo. no puedo no puedo no puede, no puede, no ir ir rebatir esa eso. Es que está usted, está ¿Está usted, usted cuadra, señor. Está usted meando sobre mojado? me ando sobremojado. Me sí. ando sobremojado. Y bueno, y mi lema es que siempre hay que dar la campanada. ¿Ya? Me tengo, bueno, ir, me tengo que ir, que, que, que llego tarde 9 minutos, mucho, pum, clavados, mucho, me voy Muchas gracias Hasta Increíble. luego, adiós Hasta otro día, Don adiós. Dino Y bueno, bueno, hasta aquí Hasta aquí este, Don Dino Dindon El tic y el tac Y, y el tic siguiente sí. y el tac de después Sí, totalmente Y hasta aquí Una semana más nos despedimos aquí? dando la campanada. Ajá. Nos damos, sí. damos la campanada. <risa> damos la campanada. Y wow, muchas gracias próximo. a este público. Ojalá no vuelva nunca. Que no. <risa> <¡Hala>! <risa> Vamos a ver la semana que viene. Veremos qué pasa Vamos. la semana que viene. Qué dura viene. eres. Qué dura eres. Ya, ya. Me encanta ser Adiós.